Ah, verga. Eh, Felicidades adelante. a esta princesa hermosísima. Dios la bendiga. Que sea una dama sí. de bien. Sí, sí, mira, quiero eh, resaltar esta información que dio la OMS en el fin de semana en lo que tiene que ver con la desinfección de los sectores, de las empresas y que... Nada más y nada menos esto no es efectivo, o sea, no es eficiente, no combate el COVID y de hecho hace daño a la salud. Eh, realmente son otra de las cosas que nos sorprenden, nos eh, preocupan. Y hasta nos pueden indignar. ¿Por qué? Porque tenemos una <tose> situación de que luego de que se han invertido millones y millones de pesos a nivel del mundo, de que Vaya, los países. Que gustan, el trato, el país capital, ¿Sí? Un momentito, Carolina. Por Carolina. Un mo momentito, que tenemos sí. a Arimendi la antigua. Eh, según nos informa. Sí. Vamos a ver, eh, que él está desde el lugar de los hechos, ¿verdad? Donde eh, ultimaron a la señora aquí en San Francisco sí, de Macorís. Eh, vamos a ver, Arismendi. ¿Lo tenemos ahí, Arismendi? Él está, él está, me sale aquí. En ¿no? lo que él entra. Bueno, eh, ya, Mira, Carolina, yo te quiero hacer un aporte. Mm -hmm. Un aporte vamos. a lo que tú estás diciendo. Sí, voy a plantear mi... mi, mi lo que opino, entonces como tú eh, conoces el, el sí, tema, un tanto, y, de hecho sí. estás trabajando acá en San Francisco con el mismo fue pues, sí. eh, importantísima tu colaboración entonces sí, pero, pero, pero, eh, luego de, de que veíamos mí, nosotros de, países como Italia que estaban en eso constantemente, diferentes naciones del mundo, la República Dominicana el director de la OMS dice que no es significativo para combatir el COVID y ante tanto, eh, o sea, y ante esto nosotros nos preguntamos qué más de lo que estamos haciendo podría resultar eh, inválido para combatirlo. ¿Qué eh, sucede cuando ciertamente tenemos a este organismo, que es el rector, si se quiere, de la, de la salud a nivel mundial, es cierto que es un, un virus nuevo, que hay muchas cosas que se desconocen del mismo, pero no es lo primero, el primer desacierto. Vamos a recordar lo de las mascarillas, por poner un ejemplo, cosas eh, que han sido fundamental para evitar la propagación de este virus. Vamos a recordar la inacción que desde mi punto de vista, la inacción que en principio eh, se dio desde donde nace el brote. O sea, no es un asunto de que Donald Trump eh, como en algún momento cuando hice el comentario, Amado, precisamente, me quería decir que eso es Trump para escudarse el mal manejo que ha tenido. No. O sea, pienso que en, en, en Wuhan, en China, cuando en noviembre eh, sale este virus que en diciembre ellos ven la rápida propagación y todavía en enero, ellos sí. ocultaron información, ellos por supuesto, eh, lógicamente dicen que no, que ellos no conocían y que no tenían ningún interés de omitir ningún tipo de información, pero por Dios, estaba a la vista la propagación de esto de manera descontrolada y ni siquiera... Eh, siquiera cerraron sus fronteras, o sí cerraron su pueblo para no continuar contagiando los, las demás ciudades, pero no cerraron las fronteras de los chinos para que llegaran eh, como llegaron a Europa, a Estados Unidos y a todos los países de América Latina. Entonces, esta última información que es la más reciente y que quiero resaltar de que la fumigación, la desinfección no es efectiva para combatir el covid Pulver. Sí, mira, <risa> mira qué, qué vaina ahora, ¿eh? Con respecto a eso, no es una verdad así tajante como, como la se ha querido interpretar. Oh. El, se ha comprobado científicamente que el virus puede durar determinado tiempo en superficie, dependiendo qué superficie sea. Las calles que están expuestas a rayos solares, que están expuestas a inclemencia del tiempo, ahí tiende a durar mucho menos. Ahora, ¿qué pasa? La desinfección se ha estado haciendo con hipoclorito de sodio al 0.1%, que son moléculas de cloro que se desactivan con la radiación de sol. Por lo tanto, eh, la durabilidad o la eficiencia para controlar COVID en superficie, en calles, es muy limitada, muy limitada. Por lo tanto, no eh, surte esos efectos que se esperaban. Con relación a la aplicación de los mismos productos para lo que es la atmósfera, por la circulación comunitaria, eso depende en la superficie donde se vaya a aplicar, dependen del entorno, oficina, espacios cerrados, edificios, etc. Y también depende el producto que se esté usando, porque hay productos que combinados ayudan a purificar el aire y ayudan ...a lo que es eh, el enquistamiento del virus y por, y por ende la muerte del virus. Por lo en, tanto... En, en, en, pero entonces dice que no? Por lo tanto, no todas las acciones... ...porque ahí está, tú limpiar los dinteles de la puerta... ...tú limpiar la manecilla de la puerta... ...tú limpiar los espacios que tú estás siempre poniéndole las manos... ...eso no es un absurdo, eso es así... ...y si tú no. haces no. aplicación en superficie, tú vas a tener mejores controles... También de los zapatos, antes de entrar a la casa, tú vas a tener mejores controles. Por lo tanto, no es coger la información de golpes y porracios y decir, pan esto no sirve. Depende del producto que se esté usando y depende también bueno, a qué pues, superficie esté aplicada. Yo lo dije aquí desde el principio, yo lo dije aquí desde el principio, hace ya más de un mes, que ese es lavado de calle y aplicación de hipoclorito de cloro, en la calle, eso no, no resultaba nada, que eso era más pantallero que otra cosa, yo lo dije aquí hace Pulido, mucho pero tenemos Arizmendi, eh, perdón me parece ahí, no se lo vamos a dar a la apertura sí. ahora para eh, para ver la información de la señora que pues fue encontrada eh, muerta en estos momentos temprano en horas de la mañana sí va, vamos a pasar con Arizmendi buenos días Arizmendi Buen día, Jimena. Sí, buenos días, Carolina, Fulvio y a todo el equipo que compone eh, este prestigioso programa, el programa de mañana. Efectivamente, nos encontramos frente a la zona franca de San Francisco de Macorís, donde a las horas de la mañana una mujer presentó eh, muerta. Es la información hasta el momento de la... De por y eh, laurel la misma era secretaria de social, la secretaria de, de los trabaja, hasta este momento, repetido, eh, la base vecina autoridad que de la mujer y pueden, policía, eh, alguien de policía que han dado cita hasta este celular también de curiosos que han venido acá a probar su el... vida en los objetivos, ahí pueden observar en las imágenes lo que se están viendo acá en la de, de... Frente a la zona franca, donde una mujer de unos 35 años de edad perdió la vida, a parte de todo lo que tengo por el momento, retorno a ustedes. A ver al estudio. Bueno, muchísimas sí. gracias. Muchísima es lamentable. Gracia. Eh, ese eh, se escuchó muy eh, sí. entrecortado. Ya muy luego cortado, tendremos sí. Más, sí. más claro y con mejor detalle qué pasó. Como una dama, una mujer, pierde la vida? Me informan, ya Irka, mi hermana, me había informado porque vive en y y es la abogada del, de la Junta de Vecinos, que era la secretaria de la comunidad a quien a mí me correspondió organizar y hacer la, la organización de, como entidad. No, reconoce, no la reconozco porque esta es la segunda o tercera secretaria, ¿Pero qué pasó en estos tiempos, en estas circunstancias? Hay que qué continuar ver. la investigación. Qué ver, qué ver. Y si en el transcurso del programa tenemos más información, se la vamos a estar suministrando. Carolina, continúa con tu tema. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ante todo esto, eh, son tantas las dudas que florecen cuando vemos que, que el, que el organismo de rector eh, de la salud, quien tiene... La responsabilidad de orientarnos, de, de educarnos, de plantear los protocolos y normas a seguir en cada una de las circunstancias, eh, pues hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, y no lo hago a modo de culpa, sino de que vemos ahí la realidad que existe, de que es un asunto desconocido y que hay acciones que se han estado realizando que tal vez no han sido eh, las la más indicadas y que posiblemente conlleven a una pérdida de tiempo y económica terrible entonces quería plantear esta información que nos sorprendió mucho en el fin de semana, entiendo perfectamente tu punto, Fulvio. Eh, de cierto modo tienes razón me imagino que todo lo que se haga por la limpieza y demás, es al igual que en nuestros hogares, que debemos de estar desinfectando y limpiando todo, pero bueno qué tan efectivo es entiendo tu punto, pero entonces tenemos la otra realidad que plantea este señor de, de la OMS eh, el, el otro aporte que quiero cero o plantear acá es el dilema, el dilema que enfrentamos en este momento eh, nosotros los ciudadanos el miércoles hay diferentes horarios de apertura, desde las 7 de la mañana las empresas privadas eh, los sectores servicios a las 8 de la mañana el, se el sector gubernamental o la parte del gobierno y a las 9, o sea tenemos tres horarios de apertura para evitar aglomeración y que las calles se entaponen de alguna forma. Me pregunto lo siguiente. Están eh, las instituciones, me imagino que el miércoles fue un día a mitad de semana para que el lunes y martes se organicen, preparen todo el protocolo de alguna forma, eh, pues tengan a mano eh, y acceso las Actualiza. guías que se deberán seguir en las instituciones. Cuentan, contamos nosotros con el nivel de supervisión necesaria para que esto pues, pueda ser controlado, quienes nos, quienes nos cumplan con las normas del lugar. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar en el camino, como es natural, como es natural estamos hablando de una nueva iniciativa, que en el camino veremos, como bien decía el presidente, cómo marcha. Cómo eh, se da y a partir de esa pues se tomarán nuevas medidas. En las manos de nosotros, en las manos de quienes este miércoles abran, está la responsabilidad de la apertura del sector económico en una segunda fase. Es un llamado que quiero hacer acá y que entienda que es muy importante el accionar desde sus empresas, desde sus instituciones, cómo lo hagan. En sus manos está que esto no se propague, que puedan controlar a los clientes, a, la, a, a su personal, que los eduquen, que no estén en contacto cercano, las empresas adecuar o ajustar este distanciamiento necesario, por ejemplo, en el área de las cajas. Hemos visto como los supermercados de alguna forma lo han hecho, las farmacias, pero las tiendas de celulares, la tienda de ropas, en una tienda de ropa usted no puede... Eh, cercar a su personal usted podrá hacerlo con la cajera pero no con las muchachas que está atendiendo a esa dama o a ese señor que, que, que va a comprar una ropa, por ejemplo en el caso de los salones, la muchacha secando o el peluquero ahí afeitando al caballero o sea, es un nivel de, de riesgo eh, muy delicado por ejemplo, imagínense las peluquerías los barberos, afeitando a los caballeros ahí con un contacto tan cercano es obligatorio y tienen que tener esta conciencia muy, muy clara de que de ellos depende. No infectarse, de que no se propague y de que nosotros podamos aperturar en una segunda fase. Habemos muchas personas que tenemos los negocios cerrados, que no podemos aperturar, que no estamos produciendo y que necesitamos es salir de esto. Y por eso siempre ha sido mi insistencia en el cumplimiento de las normas, de las restricciones y que gracias a Dios ya de forma desenca desencalonada pues se está haciendo pero es un reto importantísimo que está en las manos de quienes este miércoles de quienes este miércoles van a aperturar sus empresas eh, la supervisión es importantísima de parte del estado hemos visto señores y da mucha pena da mucha pena cómo la gente no respeta a la policía eh, mayormente en los sectores eh, capitalinos, vemos en los barrios que la gente no siente el más mínimo el más mínimo respeto por esos ciudadanos, por esos hombres que andan en las calles, haciendo que se cumpla una orden, que ni siquiera es ellos que la han determinado son empleados y son personas, ciudadanos, que están buscando controlar una situación de seguridad, de salud, de orden y la gente vociferándole lanzándole piedras y diciéndole un sinnúmero de cosas, que señores no es posible que eso suceda no es posible que esta segunda, esta primera fase que nosotros tenemos se presente en este tipo de situaciones en los pueblos es más si dócil entiendo yo, muy diferente a, a, Santo, a, a la capital de Santo Domingo donde la gente de alguna forma acata más y es un poquito más respetuosa si usted no cumple con las normas en su negocio, con el protocolo establecido, a usted se lo van a cerrar es la orden, esa es la orden del presidente. Y se supone que el Ministerio de Salud Pública en su alocución en el día de hoy y mañana el señor Sánchez Cárdenas estará refiriendo a estas medidas. Y en el día de hoy nosotros estaremos viendo eh, las diferentes directrices a seguir en este sentido. O sea, lo que quiero eh, dejar dicho acá eh, y cerrando el comentario es Bien. hacer el llamado a las empresas las instituciones que van a abrir este miércoles, en sus manos está que en una segunda fase podamos abrir otros sectores de la economía. Muy en sus bien. manos está que el brote no se propague, que el virus no se propague mucho más. Así en sus manos está de acuerdo con ti ¿Termine después? No, no, no, no, continúa, no concluye, sí, concluye. Sí, sí, sí, eh, okay. concluye Carolina. Ok, en sus manos está el cumplimiento de las normas de su negocio. El gobierno se lo puede decir en un discurso, el director de salud se lo puede ir a decir en un discurso, la policía podrá cerrar uno o dos negocios, pero no podrá hacerlos con todos los que incumplan. Ahora más que nunca necesitamos la responsabilidad de los ciudadanos, de las empresas y de nuestra gente para ir saliendo de esto y llegar a la segunda, tercera y cuarta fase de apertura de la encuesta. Muchísimas gracias, Carolina. Muy bien, muy gracias, buen Carolina, planteamiento. Eh, eh, este, Yerjan, ¿qué nos tienen los amigos WhatsApp? Ay, la gente está que arde aquí participando en el WhatsApp y tenemos que Pablo Antonio, desde el sector 27 de febrero, en San Francisco de Macorís, dice: Esto está como en los días de Noé. La gente no quiere la salud, lo que quiere es la corrupción y del toque de queda le aumentó dos horas más. Eh, bueno, no entiendo lo que dice al final ahí. Judith, desde Vista al Valle, dice buenos días, bendiciones. Yo me pregunto: ¿Unas estilistas y los peluqueros no lo mencionó y tenemos?